Buenos días a todos desde Oaxaca. Buenos días, hermano. buenos días. Buenos días. Buenos días. Sean bienvenidos. Buenos días. Buenos días compañeros desde Tlaxiaco, del estado de Oaxaca. Buenos días compañeros, buenos días los que nos están acompañando por Zoom. Un minutito y damos inicio. Muchas gracias Luis. Pues yo creo que nuestros ponentes van a tener que quedar como dos horas. Porque tenemos muchas preguntas. Vamos a tratar de, de filtrarlas este, a los compañeros y compañeras que nos siguen en, en Zoom. Eh, ya tenemos sus preguntas. Eh, no sé dónde está la cámara o por dónde me estén viendo. Creo que por acá. Este, ya tenemos sus preguntas. Eh, son bastantes. Vamos a tratar de hacer un, un filtro para... Eh, ahorita, de hecho, varias preguntas que estoy viendo aquí las contestaste ahorita, Luis, eh, en, en tu presentación. Eh, y también vamos a ver participaciones de este lado. Voy a empezar primero eh, de manera presencial y voy a ir a, haciendo, al, alternando, ¿no? Con lo, con lo digital. Este, vámonos, compañero, eh, su nombre. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias de verdad por este tiempo y sin duda alguna nos faltarían palab palabras para elogiar este gran proyecto, ¿no? Sin embargo, yo quisiera hacer unas preguntas un poquito más críticas. Eh, Fundamentalmente estamos aquí en un Instituto de, Nacional de Formación Política en el cual la ideología es lo que permea para construir nuevas realidades. En ese sentido, la verdad, pienso que nos queda de ver mucho esta exposición en torno a cómo preservaremos eh, a estas comunidades después de este proceso tan catastrófico del neoliberalismo. ¿no? En ese sentido... Eh, permítame tantito, quiero terminar mi, mi idea. Por ejemplo, en, en, en, en cuanto a lo expuesto por el maestro Héctor, eh, inició su exposición diciendo ¿no? que hay eh, un, un cierto eh, desánimo por parte de las comunidades en cuanto que tenemos eh, procesos muy difíciles cuando se llega con un nuevo proyecto a las comunidades porque hay una desconfianza natural de todo lo que han vivido no en ese sentido cómo estamos buscando preservar eh, la identidad de estos pueblos que han estado cerrados a, al desarrollo de lo que conocemos no entonces eh, son comunidades en muchos casos Llamemos de cierta virginidad en cuanto a la gentrificación. Por eso mi pregunta va en ese sentido desde el principio. ¿Cómo vamos a cuidar esta identidad, la cultura, cómo los vamos a incentivar para que no llegue el Starbucks, para que no llegue el McDonald's, para que no tengamos eso que consideramos el desarrollo, como lo hemos estado planteando desde el proceso neoliberal, ¿no? que consideramos que cuando llega el Starbucks o llega el McDonald's ya llegó la, el desarrollo y eso no es verdad, sabemos que precisamente eso. Por otro lado, con respecto a lo que expuso el compañero Roberto, yo quiero preguntar este ruido que está generándose mucho en las redes sociales en cuanto a... Eh, una deuda pública que se ha incrementado en dos billones de pesos. Eso, dos, sí, dos billones de, de pesos. Si esto es, es tiene un peso de realidad, si es una campaña publicitaria que eh, ya sabemos de dónde viene, pero ¿qué es, lo que, qué es lo que pasa. Y por último, con el compañero Luis Godoy, yo quisiera ponderar en este tipo de, de, de, de proyectos la urgencia y lo que es a largo plazo. En ese sentido, Sabemos que destruir lo hacemos en un minuto. Destruimos nuestros ferrocarriles en dos minutos. Los desmantelamos. ¿Cómo vamos con esa reactivación en cuanto a, a, a, a, a lo que vemos como urgente eh, eh, en cuanto al, al, a la reactivación de nuestros trenes en el centro, que urge muchísimo? Seguimos este, manejando en las autopistas en medio de trailers que, que nos ocasionan gravísimos problemas, que es un desgaste también para la infraestructura, carretera, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, ¿Les parece si les eh, comparto un par de preguntas que tengo en, en línea? Eh, regreso con ustedes y así vamos intercalando, ¿va? Para que no se junten tanto las preguntas. Eh, por acá nos pregunta María del Carmen Sánchez. Eh, ¿Qué porcentaje de inversión estadounidense y china hay hasta el momento? Y ¿cómo se ha contemplado el pago de impuestos para el intercambio comercial, nacional y extranjero de esta zona? Me parece que eso lo comentó un poco ya eh, Roberto, eh, así que voy a decir otra Igual, si podría profundizar un poco más en cómo piensan fortalecer el mercado interno y que las mis, mis pymes salgan beneficiadas. Eh, no sé si gustas... este sí, claro, claro. Sí. Bueno, empezamos con un tema clave, la cultura. este Ciertamente, el, y lo hemos visto en otras regiones del país, eh, una irrupción de inversión... Eh, sin cuidado, sin, sin eh, reglas de juego claras, pues es en términos culturales devastador, puede ser devastador. Tengo claro en un lugar por cercanías personales, eh, en California Sur, conocí La Paz hace 15 años y era un pueblo muy tranquilo hasta que llegó la inversión pública y ahora ya es un pueblo, una ciudad grande moderna, en donde ya se perdió la personalidad que tenía, digo, es un pueblo de inmigrantes pero este, tenía lo suyo, tenía su propia cultura, su manera de entender la economía, este, el comercio, todo eso y eso se perdió en cuatro o cinco años y me tocó verlo por circunstancias personales puede suceder eso, si no le ponemos cuidado, bueno lo que hemos hecho, primero atender la atención del presidente de que el tema no es válido un modelo de desarrollo que afecte y que destruya los rasgos culturales de la región. Pienso, según la experiencia que tengo, que en, en el Istmo, en especial en la parte de Oaxaca, la cultura es tan fuerte que aunque quisiéramos, este, no podríamos hacerlo. O sea, ahí, por ejemplo, se habla zapoteco, actualmente en la, en la vida cotidiana, los anuncios en las tiendas están en zapotecos, es un un factor de cohesión y de presencia cultural vivo y actuante. Ahí podríamos decir que la cultura pues está en todos lados, este, en la vida cotidiana. Bueno, eh, y sin embargo, pienso que hay que actuar para preservar estas formas culturales y apoyarlas. Todo lo que estamos haciendo es como parte de, este, y, y de estos programas que llamamos transversales de apoyo y lo hemos trabajado con la Secretaría de Cultura eh, y con las Secretarías de Cultura de los gobiernos estatales, un programa de fortalecimiento de las culturas locales. ¿no? El primer tema fue identificar bueno, toda la parte indígena, toda la parte de comunidades productivas, y tenemos eh, junto con el apoyo de limpi eso es un, digamos, un esfuerzo interinstitucional: está Limpia, está la Gobernación, están los gobiernos estatales y desde luego los gobiernos municipales, y el primer punto fue identificar qué existe en la región, digo, no hay mucho que hacer, porque hay instituciones que tienen inclusive representaciones locales, por ejemplo, el limpio en pueblos indígenas, en culturas indígenas. Todo lo que hicimos fue, <coughs> perdón, la integración de un programa por fortalecimiento de las culturas locales, este, esto ya está, ya lo tenemos integrado, ya está, yo diría que en operación, ya hay actividades. Acabamos de tener un foro muy interesante en Veracruz, como parte de la comisión intersec intersecretarial que tenemos con el gobierno del estado, todo el gabinete de Veracruz para temas del ISMO, no, exclusivamente. Sí. Y en la parte de cultura, lo que vimos fue la gran cantidad de actividades que estamos desarrollando, desarrollando ya, conjuntamente, gobierno federal, gobiernos estatales y municipales en temas de cultura. Este, fortaleciendo la capacidad productiva de las comunidades indígenas eh, por medio del, de Fonart y, y toda la infraestructura, digamos, que tiene el gobierno federal, el gobierno estatal, en apoyo a, la, a las, todos estos rasgos culturales eh, de la región. Digamos, hay un planteamiento eh, que con gusto podríamos compartir con ustedes. Hay un, ya un entendimiento de la importancia de preservar estas culturas y hay un plan de acción ya, que estamos ya inclusive activando, ya hemos hecho varias giras con la Secretaría de Cultura en la región, precisamente para este, dar relevancia en, a temas culturales de la región. Yo diría que incluso los temas culturales son tan importantes como los temas productivos, no, no es producir por producir. Sino por, por, para, sino por producir para una población que tiene características muy particulares. Yo he, ido, he leído comentarios en los cuales eh, se menciona, por ejemplo, la cultura zapoteca es tan fuerte, la cultura ismeña, que en general cualquier extranjero que llega, o colonias extranjeras que han llegado al, al Istmo de Tehuantepec, eh, estas culturas se zapotequizan, se dice, no es que... El, el, el Istmo se extranjerice, sino al revés. O sea, tiene una capacidad de, de absorción, la cultura local y una presencia muy fuerte, que al final cualquier extranjero que llega ahí a, a la región, pues eh, adopta las normas de, de, de cotidianas de la, de, de la región. Entonces yo te diría, es un punto clave, es un punto clave al que le tenemos eh, puesto un cuidado en especial, hay toda una trinchera, un frente de trabajo para este, para este frente, para esta actividad, y este, y estamos, está trabajando sobre eso. Es Interesantísimo este, este punto, este punto de vista. Eh, por ahí le entramos a alguna parte de las preguntas. ¿no? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Si, digo, si leen mi semblanza se menciona deuda como cinco veces, entonces es un tema que estoy muy familiarizado. Es un tema que me ha tocado estar involucrado en esta politización de este tema desde el inicio de mi carrera, cuando el tema era la deuda de la Ciudad de México, si estaba endeudada o no. La realidad es que eh, sí te puedo decir que, vamos a decir, eh, de manera abstracta, sí hay un mal entendimiento a mi, a mi percepción de, de la deuda, ¿no? Eh, si nos vamos al grado de las personas, pues es imposible comprar un departamento, una casa sin endeudarte. Eso es creo que un hecho, ¿no? Y la verdad es que pues, se, se, la vara es distinta, ¿no? Para una persona que se tiene que endeudar para de alguna manera generar cierto capital y, y, y un gobierno. Es, esa es una realidad. Entonces, eh, ¿cuál es la manera correcta de verlo? Y creo que el presidente este, ha sido muy, muy vocal en, en compartir esta visión. Pues la deuda se tiene que analizar respecto a tu capacidad de pago. Tu capacidad de pago es el Producto Interno Bruto que generes al año. Entonces, ese es el primero a que yo desearía que, que, la, que la narrativa y que, que la discusión se centrara ya Si vamos a hablar en términos técnicos, pues que habláramos de, de, de eso, de capacidad de pago, ¿no? Deuda sobre el Producto Interno Bruto. En ese contexto, bueno, pues primero que yo recalcaría es que gran parte de la deuda es heredada, ¿no? Y eso creo que es innegable, ¿no? En 2018, cuando recibimos la administración, la deuda sobre el Producto Interno Bruto era de 45% del PIB. Ese es, esa es la... Es, ahí empezamos, ¿no? Y, y bueno, pues aquí hay, hay básicamente dos factores, ¿no? Cuánto creces tu deuda, pero cuánto creces también tu producto. La realidad es que también el, el siguiente, en el 2019, se cerró en 44.9, que prácticamente es un desendeudamiento en términos del PIB. 2020 la trayectoria fiscal apuntaba para allá, apuntaba para otro desendeudamiento. Sin embargo, pues la pandemia, como sabemos, contrajo el producto en 8.3%. Entonces, esa fue la reducción de tu denominador y obviamente, pues el ratio subió, terminó en 51.6, si no, si no estoy equivocado. Eh, de ahí, eh, el cierre de 2021 cerramos en eh, 80 y si no me si no me equivoco. Y este año vamos a cerrar en 48.9. Entonces, realmente, eh, eh, pues, como se tiene que analizar, que es como capacidad de pago, pues, el esfuerzo principal de esta administración es mantener ese ratio, sino reducirlo. Y la realidad es que la planeación fiscal que se hace en todos los años es, viendo ese indicado, de ahí partimos, ¿no? ¿Cómo mantenemos el ratio de deuda PIB? Este, y de ahí... Se, se, se, se determina qué cabe en el presupuesto y qué no y cómo podemos operar. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué también es esta, esta visión tiene que ser así? Bueno, ya nos vamos a un poquito a la teoría. Eh, Blanchard, ¿no? que es el papá de la deuda pública, decía que mientras tu producto crezca más de lo que te cobran los intereses, tú pues estás en una, en una situación sostenible. ¿no? Ese es ya a nivel técnico como nosotros evaluamos la, la trayectoria de sostenibilidad de la deuda. La verdad es que pues, o sea, si, si, si lo hablamos así, pues obviamente lo que pagamos de intereses es mucho más alto que, que lo que generamos de producto. De ahí que sea tan importante ser fiscalmente responsables. Y de ahí que mi, a mi parecer es loable que, que esta trayectoria se haya mantenido como se haya mantenido, no obstante que se ha incrementado el gasto social y que se ha incrementado también el gasto en infraestructuras. Entonces, pues sí, digo, la, la discusión política ahí está, ahí va a estar se va a llevar al nivel más simplista posible porque así es como funciona para que se vuelva una narrativa este, negativa pero pues la verdad es que eh, cuando dejamos un poquito de lado o volteamos eh, eh, hacia hacia los especialistas los inversionistas que son al final quienes invierten en México agencias calificadoras pues es algo que que reconocen de este gobierno no entonces es una discusión que indudablemente siempre va a estar ahí eh, desearíamos que se volviera un poco más técnica pero la realidad es que, que, que, que la responsabilidad fiscal de este gobierno es innegable. Y la posición contra otros países también, porque nosotros tenemos este, este 49%, 48.9, vamos a cerrar. En los países emergentes tienen en promedio 67% de deuda sobre PIB, Latinoamérica 72%, los países de la OCDE 95% y las economías avanzadas 126%. Entonces, realmente, este... Eh, para, para mí, eh, en lo personal y, y a nivel de secretaría, pues eh, eh, esta discusión, si bien sí es, es muy importante porque te digo, es lo que ancla, eh, cómo vamos a planificar para justamente pues, ser responsables y mantener un, un país sostenible eh, y unas finanzas públicas sostenibles, pues nosotros, eh, más que verlo como una debilidad, sí lo identificamos como una fortaleza, amén de, de cómo se lleva la discusión política, ¿no? Eh, sobre la pregunta que hicieron de inversión de este, Estados Unidos y China. Eh, eh, realmente, este, primero, China invierte muy poco en México, eh, en, si lo vemos desde, el, de, desde la lógica de países. Estados Unidos este, históricamente representa como el 46% de las inversiones extranjeras, más o menos. Eh, este año fue un poco menos, como el 39%. Eh, y de ahí, pues los países que le siguen en realidad son países europeos. España siempre eh, es, es un país que invierte en México, sobre todo a través del sector financiero este, eh, eh, y otros países europeos. China, eh, dependiendo del año, pero históricamente es debajo del 3% del, de la inversión extranjera total. Entonces, pues en realidad no, eh, no, es un, no es un país relevante en términos de inversión extranjera. En, en otros frentes, obviamente sí. Este, pero si lo ven en cuanto al contraste también que hay perdón, con comercio exterior, este, nuestra eh, si lo vemos como una cartera, la cartera de inversión es mucho más diversificada eh, en contraste con la de comercio exterior. En, en cuanto a comercio exterior sí somos mucho más dependientes eh, y nuestro comercio sí está mucho más concentrado con Estados Unidos, eh, eh, como les decía, eh, más, más, más del 90%. Entonces, pues esa es la... la para la primera pregunta y sobre lo que preguntaban de las MIPIMES este, es sin duda uno de los temas eh, más eh, yo diría de, de los retos y, y, y oportunidades que tenemos con, con el corredor interoceánico eh, ¿qué estamos haciendo en la Secretaría de Economía? bueno primero este, eh, tenemos la Unidad de Desarrollo Productivo que es una unidad que se encarga de pues, las políticas actividades vinculadas a la, las MIPIMES yo les diría, hay cuatro cosas eh, relevantes para incrementar la participación de las MIPIMES este, en el proyecto del corredor y en general este, a, apoyarlas en, en, en la región. El primero es el, eh, el tema de financiamiento. Eh, hay, Desde mi punto de vista, eh, hace falta, pero sí hay eh, eh, proyectos de financiamiento a través de NAFIN, Bancomext, tienen este, proyectos interesantes, eh, y atractivos para, para las MIPIMES en algunos sectores. También este, hay cada vez más eh, financiamiento eh, alternativo, eh, nuevos modelos de financiamiento para las MIPIMES. Por ejemplo, este, si una MIPIME quiere exportar, hay modelos como de factoraje, fintech eh, eh, que, que, que, es, que, que son interesantes y que ofrecen oportunidades desde mi punto de vista eh, buenas para, para las MIPIMES. Digamos, no es nada más lo que estamos haciendo, sino también este, lo que ofrece lo que hay eh, en, eh, en el mercado financiero. Eh, lo segundo es capacitaciones. Este, en la Secretaría de Economía hay un programa eh, de capacitaciones pues, muy amplio, eh, de diferentes sectores, eh, y dependiendo también de los objetivos y del tipo de MIPIME, este hay desde capacitaciones vinculadas a cómo exportar, eh, qué tipo de producto exportar, etcétera, eh, si están interesados, por supuesto, este, eh, les puedo dar más información y vincularlos y conectarlos con, con las personas que están encargadas en, en, en la parte de capacitación. Lo tercero es eh, información. Las, las mipymes requieren eh, no nada más de financiamiento, de capacitación, sino también de información para, por ejemplo, decidir qué tipo, si quieren exportar, a qué mercado exportar. Este, si, si quiere vincularse con una empresa global, pues ¿cómo, con qué empresa este, global hacerlo, eh, entender cómo los procesos regulatorios para este, salir a mercados globales, etcétera. Entonces ahí, este, ahí en la Secretaría de Economía hay muchos recursos, por si, si están interesados, eh, conozcan eh, estos, estas plataformas y, y, y recursos que hay para que, las MIPIMES cuenten con la, con la información y finalmente yo les diría eh, un, un, uno de los elementos importantes para el desarrollo de las MIPIMES y en la región va a ser la conexión con empresas globales y ahí también en la Secretaría de Economía estamos, este, eh, tenemos varios proyectos, plataformas programas de vinculación y de forma interesante este, yo les diría que estamos viendo una hay una necesidad de proveeduría local enorme eh, y por primera vez también, rompiendo un poco como con la para, el paradigma este, de administraciones anteriores y, y también del momento global que había anteriormente en la economía, las empresas, por ejemplo, hay empresas transnacionales en México cada vez más interesadas por hacer sustitución de importaciones. Este, eh, y este proceso este, de, de, de que empresas globales, se, se interesen cada vez más por proveeduría local obviamente tiene que ver con lo que les les platicaba anteriormente eh, pero es, es una enorme oportunidad también para las mipymes para que eh, pues se, se incorporen a cadenas globales de valor sean proveedoras pues de empresas este, eh, grandes que hay eh, a lo largo del país y en el correo de introducción y esto va a ser un un, un elemento importantísimo no que des, cuando llega una inversión eh, desde el inicio eh, que ofrezcamos como país eh, proveeduría local eh, para que no, porque muchas empresas llegan ya con, con sus contratos eh, con, con otros países y, y bueno, con otras empresas de otros países este, eh, y, y esto es importante pero otra vez estamos y esto es interesante, por primera vez desde hace mucho tiempo, viendo a empresas que están interesadas en hacer sustitución de importaciones obviamente este eh, eh, para dejar de importar, sobre todo desde países asiáticos. Y pues ahí lo dejaría. Sí. Ah, sí, fortalecimiento. El... Sí, perdón, nada más para no dejar. Cabos sueltos. Eh, el mercado interno, bueno, pues ¿qué se ha hecho? Este proyecto es una de las muchas este, labores que se han hecho para consolidar el mercado interno. Destacar, por ejemplo, la reforma del sistema de pensiones, que al final lo que busca es incrementar el ahorro interno, y esto de alguna manera también fortalece eh, el, un elemento que vemos indispensable es la inclusión de las mujeres en la economía. Hay, hay acciones, eh, está la tasa cero en, en, en, en productos femeninos eh, y, y otras medidas ya más de integración eh, a, a nivel digamos, eh, eh, organizacional, pero es, es innegable que, por ejemplo, y hay análisis que dicen que si las mujeres participaban en la economía en la proporción que los hombres, habría un incremento del 22% del Producto Interno Bruto. Entonces, eh, son, eh, es, es un tema estructural que es muy difícil de, de mover de un día para otro, pero es otro elemento, por ejemplo, que, que creemos y que le estamos apostando a consolidar el mercado interno. En la inversión en la infraestructura, sobre todo en infraestructura digital que este proyecto tiene eh, eh, incluido, eh, es, es vital para consolidar también eso. Es muy de la mano es la, la, la bancarización o la financiarización de de la población, y, y para esto hay esfuerzos específicos. Mencioné CETES directos, pero está la financiera del bienestar que, que recientemente se anunció. Y esto es muy importante también para tener un piso parejo a nivel de, de, de, de herramientas ¿no? para, la, para la población. Y bueno, finalmente es innegable que, que consolidar el mercado interno va por la vía de, de, de lograr crecer los, los, el ingreso per cápita de estas regiones que están, que están rezagadas que se capturen los beneficios de la economía y bueno, pues esto va por el canal claramente de, de, del empleo, de, de poder proveer empleos de calidad y, y, y más empleos en estas regiones, y también el desarrollo del capital humano, que también este proyecto lo, lo incluye, ¿no? Necesariamente va a haber que, que generar inversión en institutos tecnológicos, en, en, en, en, en, en adistrar y, en, y, y enseñar a la, a la población pues nuevas herramientas para adaptarse a lo que quizás sea industrias que per se no, no estaban actualmente, ¿no? Entonces básicamente sería, sería eso. Muchas gracias, Roberto. Eh, voy a hacer una pregunta que nos comparten en, en el Zoom. Eh, si se está contemplando, y de ser así, como uh, los migrantes en la región. Eh, vámonos aquí a una... Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Juárez Fernández y mi pregunta es para eh, Luis y para Roberto en razón a la seguridad. ¿Cómo se garantizaría a través de la exportación de productos, por ejemplo, de Guanajuato, las fresas y la de aguacate de Michoacán, de que no sea eh, incautada esa mercancía por la delincuencia organizada, evitar que el modus operandi y modus vivendi de la delincuencia, este Evite el traslado de esas mercancías para el corredor interoceánico hacia países de Europa y Asia. Es cuánto? Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Carmen Donají, de Oaxaca de Juárez. Este, aquí con el maestro Héctor, este, si es tan amable, una pregunta en relación al sector social solidario de la economía. Hace un momento explicó en relación al fortalecimiento del sector productivo. Sí, para saber cuáles estrategias o acciones integrales están realizando, porque bien sabemos que nuestro presidente está trabajando mucho para lograr la autosuficiencia alimentaria. Gracias. Con estas igual, este y después otra ronda. Bueno. ¿También el, el tema de seguridad? ¿Más, más? Nos pudieron dar oportunidad bueno, bien, bien, con relación al tema de seguridad es un en los renglones transversales es uno de los programas clave también y de hecho lo tenemos en primer término. Bueno, la consideración es que nadie invierte en un lugar inseguro. Nadie lleva a su familia a un, un lugar donde no, no hay seguridad. Eso es un, digamos, principio clave. Bueno, aquí, aquí lo que está haciendo es eh, trabajando desde luego con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Marina ya tiene un, todo un planteamiento para el resguardo de la seguridad en, en toda la región. Ya tiene, eh, eh, digamos, estimado dónde debe estar la presencia de los eh, destacamentos de la Marina. Tiene ya todo un planteamiento con estimaciones ya de qué personal necesitan, qué armamento. O sea, yo he visto ya el planteamiento totalmente estructurado. Lo hicieron además de manera muy rápida y digamos que ya está en funcionamiento. Debo mencionar, por ejemplo, que en, en las poblaciones donde haya polos de desarrollo, pues desde luego la presencia va a ser más fuerte, asegurando desde luego a la, a la producción condiciones de seguridad que permitan evitar, pues, este, el, el, el tipo de fenómenos que sabemos que se pueden dar. O sea, un poco en el aspecto preventivo se tiene ya el planteamiento, está... Eh, reforzando ya la presencia, de, la presencia de la marina y se tienen por ejemplo previsto ya eh, establecer en los polos de desarrollo y regiones aledañas eh, destacamentos pues este, instalaciones especiales que se van a construir dentro de los eh, predios eh, de los 11 polos de desarrollo hay una parte que será donada a la marina porque ahí van a poner las instalaciones de resguardo para eh, quien esté dentro y fuera, desde luego, del, de los polos de desarrollo. Es un tema clave que sí se está teniendo especial cuidado en, en resguardar la seguridad y en, eh, digamos, asegurar a los inversionistas. Eh, un ejemplo, en todas las eh, giras que hacemos con desarrolladores, con, con empresarios, con este, autoridades este, locales, con autoridades federales, pues nos acompaña la marina, o sea, es una presencia permanente de la marina, a veces el resguardo de la seguridad de, de quienes vamos, este, digamos, nos apoya la marina. Yo podría decir personalmente que en ninguno de los frentes, llevamos cinco años visitando la región, hemos tenido problemas, este, de seguridad, por ejemplo, este, en ningún caso. Hay bloqueos, ciertamente, hay acciones de las comunidades, un poco como medio para presionar por eh, conseguir mejores condiciones de vida, pero hasta ahorita no hemos tenido ningún, ningún problema de seguridad este, que pudiéramos destacar. Eh, un tema clave, ciertamente, que se está atacando, se tiene considerado, y que eh, de manera preventiva está, digamos, siendo atendido adecuadamente, sentimos, eh, en cuanto a la seguridad, ¿no? para comple perdón, eh, para complementar simplemente mencionar también que se creó la ANAM, este la agencia Nacio la agencia Nacional de aduanas de México este que eh, también eh, evidentemente es un, eh, un una nueva eh, institución que, que yo creo que está teniendo este resultados en términos como de eh, no nada más el problema de seguridad sino también hay mucha había mucha corrupción en las, en las aduanas. Eh, y para los dos casos que mencionas, el de las fresas de, de Guanajuato y del aguacate, eh, los canales de distribución eh, no son eh, necesariamente, pues, de, por, por el corredor, eh, tienen otros problemas, sin duda, eh, pero bueno, eh, más bien el tipo de producto que, que, se, que se vincularía con el corredor interoceánico, este... Eh, tiene, tiene otras características. Eh, las, las, las berries son muy importantes ya este, en cuanto a nos, para nuestro comercio exterior, la, las fresas también, eh, pero la región del sur tiene otro tipo de productos que, que son yo creo que más interesantes. Pero bueno, por ahí lo de la NAM creo que puede ser una, eh, una buena alternativa, una buena... Igual y Roberto también tiene información de cómo está operando la NAM. Este, eh, pero bueno, yo, sí no, quizás nada más es un tema que quizás le cae más a mis colegas, pero, pero el tema de la seguridad, pues sí mencionar que eh, a nivel presupuestal los recursos siempre están ahí. No es un problema sencillo que se resuelva tirándole cualquier cantidad de dinero, ¿no? Es un tema estructural, es un tema ya de condiciones de vida, de, de alternativas de la población. Entonces, bueno, pues claramente eh, nosotros eh, estamos, eh, tenemos considerado las inversiones que, que, que menciona eh, don Héctor para la, los cuarteles de la Marina, pero sí, es un, es un tema que pues, un poquito va más allá de, de, de, de los temas que a nivel presupuestal se pudieran resolver por ese lado, ¿no? Pero, pues, claramente es un, uno de los temas que, que, que se están trabajando en nuestra administración y el rezago es, es largo y, y el problema es profundo, ¿no? Entonces, este, pues, ahora sí que un día a la vez, como, como dicen en a Muchas gracias. Este... A ver, voy a con una pregunta que nos hacen por Zoom. Eh, José Bonifacio pregunta, con respecto a las industrias que se proyectarán en el sur por el gran consumo de agua, ¿se les contemplará algún tipo de impuesto para saneamiento de la misma o para contribuir con el desarrollo del ordenamiento territorial y ecológico? Eh, otra pregunta eh, de Moisés Cruz, ¿cómo impactará este polo de desarrollo de la región de la Costa Chica, en el estado de Oaxaca, cuando ya se encuentra en plena operación, ya que esta es una de las principales productoras del sector agropecuario en el estado de Oaxaca. Eh, Nos vamos por acá. Hola, buenas tardes. Mariana Galicia. Eh, muchas gracias. Este, yo quería comentar sobre el contenido nacional que es muy importante esto de que las cadenas globales de valor actualmente pues ya están buscando más proveeduría como mencionaba, sin embargo en los casos de éxito a nivel internacional siempre plantean que es necesaria una, una, una propuesta de contenido nacional para que no necesariamente este, la proveeduría sea de poco valor añadido, ¿no? En este caso me gustaría saber eh, alguna metodología en particular o específica que se esté trabajando en este tema eh, al respecto del Istmo y también con el tema de cambio climático. Me interesan esos temas, no? Eh, de hecho, vamos a trabajar en esa propuesta. Eh, no sé si se tiene contemplado eh, alguna situación ¿no? con esto de los eh, fenómenos meteorológicos que cada vez son más fuertes, no? Y cómo vayan a impactar en los proyectos que ustedes están proyectando para la región. Serían mis dos preguntas básicamente. Muchas gracias. Gracias. Eh, Nos vamos con una más y regresamos con ustedes. Gracias. Este, Mi pregunta en específico es para Roberto, en cuanto a los esquemas financieros que planteaba. Recientemente, bueno, expuso precisamente sobre estos cambios. Ya en específico, ¿cuáles han sido los cambios más importantes de los esquemas financieros para el sector energético, en específico para hidrocarburos y generación de energía en este cambio de esquema de subsidios al de coinversión y qué beneficios o qué efectos va a tener para Comisión Federal de Electricidad, en específico para las inversiones que se van a, a desarrollar en la región sur sureste. Gracias. Eh, muchas gracias. Solamente hacer un comentario. Estaba viendo también en el Zoom que preguntan, Roberto, sobre lo, de qué manera los ciudadanos pueden participar en el financiamiento mencionado el tema de los CETES. Este, por ahí sé que está la página y todo, a lo mejor hasta nos sirve de, de comercial. Este, ¿Don Héctor? Pues nada más para lo de contenido nacional, que es eh, muy buena pregunta. Eh, sí, en efecto, es, en, es un problema que, el, que tenemos todavía en, en algunos sectores. Este, el porcentaje de contenido nacional en el que participan empresas, eh, por supuesto, mexicanas. Hay. Eh, hay cálculos, este, hay, hay mucha variedad, eh, pero hay, en el sector manufacturero, este, por ejemplo, en fabricación de equipo aeroespacial, este, tienes eh, porcentajes de contenido nacional muy, muy bajos. Eh, entonces, sí, en efecto, es, es, es un problema que hay que, que, hay que atender. Eh, y, y justo, también aprovecho como comercial, esta semana, eh, la, la secretaria Cloutier presentó la política industrial eh, el, bueno, el, eh, el, el rum, rumbo a la política industrial, que es, digamos, como un, eh, un, un primer saque de, este, hacia donde eh, se, está se está planeando eh, eh, desarrollar esta política, eh, y dentro de las medidas, este, y acciones que se están proponiendo, es, eh, una de ellas es el relanzamiento de la marca Hecho en México, este, que, eh, yo, de, esta semana estuvimos trabajando en, eh, en, en, en, digamos como en lo que va a pasar en cuanto a la renovación de, de, de esto. Esperemos que este año ya salga este, este relanzamiento. Pero entre otras cosas, una de las cosas interesantes es que eh, estará asociada sectorialmente este, con requerimientos de porcentaje de contenido nacional, pues obviamente para que pues, promover incentivar a que las empresas que participen y que quieran tener el distintivo, que ya no nada más es para. Este mercado interno para, para distribución nacional sino también queremos que sea para este, exportación ¿no? que, que el distintivo de, de, de hecho en México sea este, un distintivo global y que pues empresas mexicanas este, se fortalezcan con esto ¿no? entonces eh, eso eh, también eh, hay eh, en la Secretaría de Economía hay una dirección general de contenido nacional pero que está enfocado sobre todo al sector energético este, a la, tienen un, ellos tienen este, un programa y, y digamos este, es un, un cálculo diferente el porcentaje de contenido nacional en el sector electric, eh, por ejemplo eléctrico en, eh, y, y pues si estás interesada y también te puedo este, vincular porque eh, ellos te van a dar más detalles de, de lo que hacen y, y del tipo de programas que ofrecen eh, y pues ahí la dejo para Muy bien, bueno el, el tema del, del agua disponibilidad de agua en la región eh, bueno, ustedes saben que hidrológicamente el ritmo de Tehuantepec no es una región homogénea, hay eh, regiones con una gran disponibilidad de, de agua y otras en donde la escasez es notable, pues, este, especialmente en el ritmo oaxaqueño, en la zona de, de Tehuante, Tehuantepec y desde luego el, este, la zona de Salina Cruz. Bueno, aquí el tema es que todo esto lo hemos estado trabajando conjuntamente con Conagua. Conagua está haciendo un estudio hidrológico de gran alcance de la región del Istmo de Tehuantepec, a su nuestra, maestra, pero también a nivel, digamos, de espacios más pequeños, tenemos asegurado el abasto en todos aquellos espacios en los cuales va a haber eh, polos de desarrollo. Se tienen ya los estudios y en muchos casos, varios casos yo diría, se están tratando de, al mismo tiempo que soluciona la necesidad del abasto de agua en estos espacios en donde va a haber empresas productivas. Con la misma inversión se está atendiendo la necesidad social, en algunos casos en los cuales eh, había deficiencia en el, en el abasto de, de agua potable para las comunidades. ¿no? Un caso notable es Tejistepec, la misma inversión se va a utilizar para llevar agua al polo de desarrollo, a garantizar el abasto de agua pero también al mismo tiempo para complementar la necesidad de agua potable que había en la comunidad. Entonces está aprovechando la oportunidad para cubrir los dos frentes. En todos los casos hemos trabajado con expertos de Conagua para hacer los estudios de caso en cada polo para ver qué inversiones es necesario hacer para eh, abastecer de agua estos lugares. Este, eh, y no solo de agua, sino de todos los demás. Eh, todos los demás servicios que, que llevan este, eh, a una industria a tomar la decisión de establecerse en un lugar, energía eléctrica, disponibilidad de gas, desde luego vías de comunicación, accesos carreteros ferroviarios, todo eso está, digamos, cuantificado y cuantificado eh, desde el punto de vista de los expertos. Esto es todo el abasto de agua, eh, lo estamos haciendo junto con CONAGUA, SST, accesos ferroviarios, cada uno de estos frentes está atendiendo. Caso específico del agua, está, eh, digamos, asegurado el abasto de agua en los en, en lugares en donde la disponibilidad es amplia y en donde no la hay, se están haciendo los estudios que permitan asegurar la disponibilidad de agua. El caso específico es un polo de desarrollo que está en, en Salina Cruz, le llamamos el polígono 14. Ahí la disponibilidad de agua es es este es baja, digamos, pero sin embargo están haciendo los estudios porque es necesario garantizar la disponibilidad de agua. Un tema preocupante, desde luego, que es, se tiene que atender necesariamente desde la doble perspectiva eh, para eh, abasto de agua para la producción, pero también abasto de agua y sobre todo para cubrir las necesidades de la en, de la población en ningún caso el consumo humano, eh, digamos, este, compite con, el, con otro posible uso de la disponibilidad de agua. Eso es lo que se podría comentar por lo pronto. Gracias Héctor. Bueno, eh, un poquito nada más, ya habló muy bien eh, Héctor de, del tema del agua. Eh, a nivel de impuestos, la realidad es que no tenemos eh, nada pensado ahora. Eh, hay que recordar que el, el presupuesto federal desde ya hace un, unos cuantos años pasa por un, un tema que se llamamos presupuesto basado en resultados, básicamente un análisis presupuestal de cómo se relaciona cada rubro del presupuesto con un objetivo de desarrollo sostenible. Esto nos ha permitido pues sí evaluar que eh, temas de inversión en infraestructura, de agua y demás, pues pasen por ciertos parámetros para que eh, claramente tengamos un un, un, un, un presupuesto sostenible. Tan, tan, también nos ha ido con, este, con, este trabo, con esta labor y este trabajo que ya, eso fue lo que nos dio pie a hacer nuestro programa de financiamiento sostenible, que básicamente es eh, los, los inversionistas saben que cuando están invirtiendo en ciertos bonos de México, esto, estos recursos van a ir aparejados con inversiones que atienden a los, a los ODS. Sin embargo, sí quisiera recalcar que esta discusión de los impuestos verdes, por llamarlos de alguna manera, pues, y es una discusión un poco más macro que también tiene que considerar otro aspecto, que es, y, y, y estos, lo, los impuestos verdes van muy de la mano también, los, los, los, cat, los catalogo igual que, por ejemplo, eh, los principios de Helsinki que están impulsando a, a los países y a las empresas, a las corporaciones, para incorporar en sus estados financieros y en sus, en sus balances públicos las contingencias del cambio climático. Esto claramente es loable y es deseable llegar a ese punto, sin embargo, es difícil transitar si no le damos a las empresas de los gobiernos las alternativas desde el otro lado, que es decir, bueno, del lado digamos, de, tu, de, de lo que tienes tú que tener considerado como tu pasivo, pues ahí tiene que estar reconocido, pero ¿qué puedes hacer al momento tú de invertir, eh, invertir en proyectos o, o ejecutar tu gasto? Y esa es la labor que, que más se, en la que se ha trabajado desde la Secretaría de Hacienda, es desarrollar la taxonomía sostenible que es básicamente decir, pues estas actividades económicas se van a enmarcar en estos tipos de gastos sostenibles y, se van, y van a tener estas características. Si no podemos resolver ese lado, es decir, si no le damos a los corporativos o a los gobiernos la salida para realmente verificar y demostrar que los gastos o las inversiones que están haciendo son sostenibles y nada más estamos atacando el lado de, vamos a decir, de, de, del compliance, pues es, es, es muy complicado que vayamos a avanzar a algún lado, ¿no? Entonces, esta labor tiene que ir a la par, estamos enfocados en la parte de la taxonomía porque es donde desgraciadamente como país estamos más retrasados, pero es claro para, para todos que, pues, que este requerimiento ya de considerar eh, las contingencias amb ambientales e inclusive pasarlas hacia los, hacia los contribuyentes cuando estos estén contribuyendo con generación de CO2 o, o contaminación de agua, pues es, es, es, este, es requerido, ¿no? Pero, eh, así es como, como lo estamos viendo desde la óptica de, de atacarlo como un problema global. En la parte de, la, de, la, de los esquemas de financiamiento, los cambios más importantes, uno lo mencioné, que es el financiamiento sostenible. Este programa eh, costó mucho tiempo desarrollar el marco de referencia para realmente poderle decir a un comprador de un bono, pues este bono es sostenible y también esto pues, tiene que pasar para CFE y para Pemex, es mucho más complicado por la naturaleza de sus empresas pero ya estamos trabajando en la generación de estos marcos de referencia. Esto no es un lujo, es una necesidad. no? Es una necesidad para, para todo, todos los que estén financiando de desarrollo a través de los mercados o, o los bancos, o inclusive el, el, el público inversionista. El, el segundo elemento también es el, FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura ha sido para nosotros una palanca muy importante para el desarrollo. ¿Por qué? Porque pues, es uno de los entes del gobierno federal que permiten ejecutar inversiones de capital de riesgo. Este fondo, por ejemplo, fue vital para la adquisición de la refinería de Deer Park, que ya hoy vemos los resultados, ¿no?, que han sido, este, pues, favorecedores. Entonces, este es, digamos, que el otro elemento que también, pues, como gobierno, en vez de ser un, un fondo ahí que esté subsidiando, pues, concesionarios o fondos de capital privado, pues, realmente lo estamos usando para el beneficio de, del gobierno federal. Eh, Está, está también, eh, por ejemplo, ya este esquema, estos esquemas específicos que hablé de cómo están invirtiendo CFE y, y Pemex, que son estas asociaciones con los privados, pues uno de los beneficios principales que, que, que, que identificamos es se está dando el valor al trabajo previo que hacen estas dos empresas eh, productivas del Estado. mucho de los trabajos para generar una planta de cogeneración, por ejemplo, pues implica las líneas de transmisión, la provisión de gas. Recordemos que CFE, no nada más ven la electricidad del país, también de alguna manera del, junto con MexGas, pues ven la provisión de gas en, en el país. Entonces, estos esquemas lo que hacen cuando, cuando ya se está reconociendo la, la participación como accionista de CFE en, una, en un consorcio, pues se tiene que valorar eh, todo lo que, lo que hizo CFE en cuestiones de derechos de vía, en cuestiones de, de trazar las líneas, de trazar los gasoductos y demás. Y, y sobre todo también estos esquemas lo que están permitiendo es, a partir de cierto punto en el tiempo, una vez que, que haya, hayan corrido los proyectos, la infraestructura se va a revertir a la comisión. Entonces, es infraestructura que logras generar sin tener que poner el balance del gobierno federal, pero que al final de cuentas se va a, a revertir. Entonces, mientras hay un mantenimiento adecuado, pues esta es infraestructura que queda para, para la posteridad, ¿no? Eh, también el último elemento es la planeación estratégica. Tú puedes tener esfuerzos de, de privados eh, poniendo tus pues, plantas en, en, en donde puedan, donde se les ocurra, pero no necesariamente obedecen a una lógica de ordenamiento de, de, del, del sistema el, el, eléctrico o de gas que el CFE trae en mente. Entonces, otra de las ventajas de tener esta, este trabajo conjunto es que pues, los, los proyectos que se ejecuten necesariamente van a tener que obedecer a la planeación estratégica que esté haciendo la CFE, ¿no? Y bueno, finalmente el comercial parte 2, cómo, cómo este, financiar o cómo poder acceder a, a financiar el presupuesto federal, que eso ya pasa, es la plataforma se llama CETES Directo, se pueden meter tanto en la página o, o bajar la aplicación. Hoy en día, y esto ha sido un trabajo constante, llegamos al millón de suscriptores, que fue uno de los hitos más, más, este, más grandes de, de esta plataforma hoy en día se puede invertir en bonos del gobierno federal tenemos eh, los CETES que son los bonos a corto plazo a descuento, tasa fija es, pueden invertir en udibonos bonos que te dan protección contra la inflación, los bondes F que, que eventualmente todavía no están pero los bondes ah, no, los bondes F ya están, los bondes GEC son nuestros bonos sostenibles también están eh, la deuda del IPAP, que, que este es básicamente lo que, lo que hacemos para refinanciar este fondo. Y los fondos de NAFIN. ¿Cuál es el objetivo final para nosotros? Es lograr eh, hacer partícipe al público inversionista en distintos proyectos y realmente pues, las utilidades o las ganancias que hoy a lo mejor se quedan en grandes inversionistas, inversionistas institucionales, extranjeros o inclusive los bancos, pues que tenga acceso al público en general para poder invertir en, en proyectos de, de energía, en proyectos sostenibles, en proyectos de agua, ¿no? Entonces, eh, de ahí la importancia de pues, pasar por la vía de la bancarización y la educación financiera para las personas, porque eventualmente, pues si queremos, si queremos romper esta dinámica donde realmente los capitales están concentrados y, sol, y solo están abonando a, a incrementar la desigualdad en el mundo, la concentración de la riqueza, pues es solo así que podemos empezar a, a, a pelear esto, como, como repetía, y quizás este ya es un tema ideológico que si pues, luego me invitan a escuchar yo con mucho gusto, pero los sistemas no cambian de la noche a la mañana, tenemos que operar bajo lo que hay y, y, y, y hacer cambios este, que a lo mejor parecen en el margen, pero la realidad es que no son, porque no solo abonan a cambiar los sistemas, también abonan a cambiar la perspectiva y la percepción de la gente, ¿no? Y esto creo que es algo que este, este movimiento ha logrado muy bien y es, es cómo, se, cómo se identifica la gente como un actor en el sistema político económico, ¿no? Sobre el, perdón, eh, había una pregunta sobre el tema de la agro, agroindustria, sobre el sector agroalimentario, si quieres lo cubro muy rápidamente. Bueno, el sector eh, agroalimentario eh, es muy importante en la región. Eh, absorbe la mayor cantidad de tierra y la mayor cantidad de mano de obra de la región. Y sin embargo, la aportación al producto es muy baja. Este, ¿Qué hay que decir? Es bueno, porque hay baja productividad, baja capacidad de generar valor. Y no hay infraestructura pues, que, que permite el procesamiento industrial de la producción. La idea es fortalecer en ese frente precisamente no solo crear más valor, sino fortalecer la capacidad de que el valor permanezca en la región, que es uno de los puntos clave de la estrategia de desarrollo. Este, al respecto, se tiene ya un planteamiento conjunto consensado de qué hacer para integrar cadenas, de, eh, cadenas productivas en este sector específicamente. Entonces, ya tenemos identificados y mapeados totalmente los, qué se produce, dónde se produce, dónde se genera mayor volumen donde se genera el mayor valor y qué tendría que hacer para establecer en qué puntos de la región eh, las eh, digamos las unidades de procesamiento industrial varios de los polos de desarrollo tienen una vocación agroindustrial muy muy muy clara entonces la idea ahí es incorporar empresas eh, que nos ayuden a procesar los productos industriales o generar las cooperativas o generar localmente con, eh, con aportaciones locales, el tipo de empresas que nos, vaya, nos van a ayudar a procesar estos productos. Hay ganaderos de una gran capacidad económica en la región. Este, la, yo diría, por ejemplo, que eh, la mayor cantidad de becerros del país se produce en esa región y, sin embargo, todos se exportan en pie porque no hay capacidad de procesar industrialmente, digamos, esa... Y convertirlo en carne para exportación. Pero, bueno, está previsto todo esto y desde luego, aunque el enfoque metodológico enfatiza 71 municipios, pues el impacto, nos, los impactos económicos no se dan de acuerdo a esta, a esta regionalización, tiene una perspectiva más amplia y sin duda la pregunta se refiere específicamente a la, a la costa chica, las, los municipios de la costa chica, los productores de la costa chica, pues desde luego… La idea es poder integrar cadenas de valor, pues más, muy allá de lo que son los 79 municipios, porque la, la capacidad productiva se extiende por, por encima de los 79 municipios. Toda la idea es que hay un planteamiento, una solución ya, y eh, se, eh, se, va, se va a poner ya en, en operación este, este planteamiento ya, conjuntamente con toda la estrategia de fortalecimiento de la capacidad de procesamiento industrial de productos. Es lo que, digamos, podríamos contestar. Muchas gracias, eh, compañeras, compañeros eh, presenciales y virtuales. Eh, se nos está acabando el tiempo, ya vamos un poquito este tarde. Eh, solamente voy a compartir yo una pregunta más. Nos preguntan sobre cuál es la estrategia para incentivar el sector turismo eh, por Zoom. Y voy a dar una participación más. Y eh, invitaría a nuestro compañero Carlos eh, Walinga, que si nos puede acompañar a la mesa, eh, posteriormente, después de esta ronda de preguntas, este, tendremos unas conclusiones, y después invitaría a Diana, también a Mina, que nos acompañe a la mesa. Eh, una pregunta más. Gracias. Valentín Ordóñez, del municipio de Jiquipilco, Estado de México. Y bueno, tengo tres preguntas para Una pregunta para cada uno. La primera es para Luis. Eh, ¿Visualizas eh, un segundo eh, tratado de libre comercio Asia-México-México-Europa-África eh, del nivel de importancia como el tratado de libre comercio eh, Estados Unidos-Canadá-México? ¿Visualizas eh, de acuerdo a la obra que se está realizando con, esta, esta, bueno, con el Istmo de Tenhuantepec. Esa, es esa es la pregunta. Y la segunda pregunta para Héctor… Eh, ¿Tú crees que haya un costo político, económico o comercial eh, por la realización del, de esta obra? Ya que ahorita pues, estamos eh, combatiendo el neoliberalismo y ahorita está en declive. Eh, recordemos que el canal de Panamá pues, lo hizo Estados Unidos y bueno, ahorita ya lo administra Panamá, pero por ahí hubo algunos intereses o tuvo que haber algún costo eh, político o económico. Yo, bueno, quisiera saber si existe algún costo que México pueda pagar en ese, en ese sentido. Y la pregunta para Roberto sería que eh, el gobierno de la Cuarta Transformación ha hecho un excelente papel y yo creo que eh, el meollo del asunto es la gran administración que ustedes han realizado como el, la administración de los recursos eh, y se han hecho grandes obras, el aeropuerto de Santa Lucía, el tren transísmico, el tren México-Toluca, y este, bueno, más. Tú visualizas del 2024 hacia adelante, eh, ¿qué visualizas? ¿Qué obras nos, nos, nos hacen falta en México para ser una potencia en desarrollo? Ejemplo, yo te pongo, por ejemplo, ahorita el litio, ¿no? Ahorita te es algo novedoso pero yo quisiera preguntarte, ¿tú qué visualizas ahí? Serían tres. Muchas gracias. Este, nuevamente, compañeros de Zoom, compañeras de Zoom, este, una disculpa siempre pues el tiempo y luego por el tema que estamos tratando el día de hoy. Seguramente si sí nos aventamos otras dos horas, pero pues no queremos ser este, no queremos tener aquí atados a nuestros ponentes. Este. Ah, bueno, también terminando va a haber una un pequeño, unos pequeños taquitos, un pequeño No, es... <risa> En orden, eh, ya para ir por los taquitos, el, en cuanto al, a los tratados de libre comercio, hay pues aparte del TEMEC, por supuesto México tiene más tratados comerciales, está este, la PEC, está el TeleQM con la Unión Europea que está en renegociación, este, tenemos la Alianza del Pacífico que es un, eh, un acuerdo entre países con eh, Perú, Chile, Colombia, en fin, eh, tenemos 14 tratados comerciales con 50 países. Hay actualmente eh, procesos de negociación de tratados de libre comercio con Ecuador, con Brasil, con Corea del Sur, eh, eh, con el Reino Unido, después de que salió de Brexit, eh, también. Y eh, yo te diría, con, si, si lo comparamos con, con el Temec, pues es no se puede comparar eh, el, el nivel de relevancia y de integración económica que que tiene México con con, con Estados Unidos y Canadá este con con ninguna otra región y el tema es y yo creo que seguirá siendo el, el gran tratado comercial que que tendrá México hay que decirlo es un tratado también este pues innovador porque no nada más es un tratado comercial eh, de bienes y mercancías, tiene capítulos por ejemplo vinculados a la incorporación este, de mujeres en, eh, en la actividad económica tiene temas de géneros importantes de inclusión a pymes este, de economía digital eh, eh, hay, es un tratado comercial lo que decimos es que es el más innovador que hay en, en el mundo eh, y, y, y, y también lo cierto es que este, pues por todo lo que hemos platicado desde temas de relocalización, las cifras que les decía de comercio exterior, de inversión, y hasta lo, el tema de remesas, eh, yo, yo, yo veo una aceleración, yo creo que el nivel de integración económica que está viendo en Norteamérica está siendo más rápido de lo que muchos pensábamos eh, y, y va a ser más, más rápido, entonces, pues para responder tu pregunta, el, el, el, el TEMEC va a ser eh, eh, por muchos años, yo creo, el tratado más importante, sin menospreciar que hay nuevos que se vienen y que hay una agenda de diversificación de nuestras exportaciones que es muy importante y que es buena salida también para muchos productores mexicanos. Sí, bien, bueno, eh, hubo una pregunta con relación a turismo, y el que nos interesa es el turismo comunitario, el, digamos que el gran turismo otro tipo de turismo se las entiende solos pero lo que nosotros estamos haciendo es eh, tendiendo una línea muy clara de fortalecimiento del turismo comunitario este, lo hemos detectado como una fuente potencial muy poderosa para generación de ingresos para las comunidades y hay ya esfuerzos muy importantes hemos recorrido desde San Andrés Tuxtla hasta, hasta Huatulco hay esfuerzos ya muy importantes muy bien estructurados dirigidos por las comunidades eh, quienes eh, aprovechan todas las potencialidades de ingreso que tienen integrando la la cadena desde el alojamiento lo que es la alimentación la venta de productos locales y además eh, le, pues, los recorridos ecoturísticos o sea ya hay líneas muy claras muy integradas manejadas generadas y manejadas totalmente por por las comunidades. La idea ya es fortalecer esa capacidad que ya existe y, y el enfoque que, que le estamos dando conjuntamente con los gobiernos estatales es un enfoque regional, o sea, armar rutas eh, que nos digan qué hay en cada región, o sea, toda la información que nos necesita saber, dar información al turista de qué hay, a dónde puede ir, de, este, qué ruta puede seguir para darse una idea de la cultura de la región y esto está dirigido a un mercado que cada vez está creciendo más, que es un mercado que ya no busca solamente sol y playas sino busca experiencias de vida. Y, es, y nosotros hemos visto casos sorprendentes de eh, turismo hindú que llega a los tuclas en Veracruz, por ejemplo, y se pasan 15 días viviendo con las comunidades, aprendiendo formas de vida, digamos. Este, eso por un lado, pero por el otro lado... Eh, las estimaciones de crecimiento de la población, de acuerdo a la estrategia que tenemos planteada en el mejor escenario, eh, la población va a crecer hasta en un millón de habitantes, o sea, la perspectiva es que a 2050 esta región tenga eh, tres millones y medio de habitantes, digamos, eh, habitantes que van a requerir esparcimiento y, y, y lugares donde pasar los fines de semana. Y va, va a ser un tipo de personas, funcionarios de empresas, empleados de empresas, en, eh, que van a tener mayor capacidad económica que la que hay actualmente. Entonces, la idea es fortalecer y ofrecer espacios a la población local para que en las cercanías y en conocimiento, perdón, de la cultura local, pues se acerquen a estos espacios, pero que estos espacios tengan... Capacidad de ofrecer servicios de calidad. Nos parece que un turismo comunitario no quiere decir turismo de mala calidad. Hay servicios excelentes y hay una iniciativa sorprendente. A mí me llama mucho la atención de INPI, que se llama eh, paraísos Indígenas, que son lugares totalmente habilitados para ofrecer servicios de calidad. Un poco sobre estas experiencias que estamos tratando de generalizar desde un enfoque regional. Y potenciar la capacidad del turismo de apoyar las economías de las comunidades. Este, y una pregunta muy concreta es con relación al, seguro te refieres al corredor logístico, este, que es uno de los proyectos clave de la estrategia. Bueno, el corredor logístico lo que trata de aprovechar es algo que nos parece que no ha sido aprovechado hasta la fecha, que es la, la capacidad que tiene esta región de conectarnos con el mundo y con la actividad productiva a nivel global. Bueno, la idea es que es la gran oportunidad de hacerlo. Ha habido otras en la historia este, que quizá no se han aprovechado por diversas circunstancias. Eh, no le vería yo ningún riesgo político. Al contrario, yo creo que es una gran oportunidad de sumarnos a las corrientes globales de comercio, este, de vincularnos a todos los grandes proyectos como la ruta y la seda, que, lo cual nos daría acceso... Eh, eh, de vincularnos a esta, digamos, gran corriente de, de comercio que, está, que se está generando, pero también por el lado del Pacífico a todo el comercio que ya se realiza desde Asia hacia los países desarrollados. Digamos que más que riesgos, les veo, les veo yo la gran oportunidad de eh, ofrecer servicios que nos permitan precisamente vincularnos a, a digamos a, a esta nueva economía que se está generando a partir de guerras comerciales, de la pandemia y de muchos otros fenómenos que seguramente van a seguir ocurriendo. Es como pensaría yo personalmente que debemos ver esta como una oportunidad más que como un riesgo. ¿no? Bueno, gracias. Eh, un poquito nada más abonando lo que dijo eh, don Héctor del sector turismo. Sí hemos identificado también una, una, un, un fenómeno, una tendencia y es, eh, digo, aparte del turismo que menciona, eh, que va por experiencias. El turismo tradicional, sí, lo que hemos identificado es, muchas veces, por ejemplo, compran su vuelo, compran su hotel, y compran todo a través de agencias eh, de turismo extranjeras o páginas y realmente, pues ya es un turismo que no genera la derrama que debería derramar, porque... Están, están básicamente haciendo eh, la compra eh, afuera. Entonces, muy importante para atacar esto y lo tiene, este, sobre todo el proyecto del Tren Maya, es la conectividad. En la medida en que una persona, cuando llega a un centro turístico, tiene la facilidad de desplazarse, pues obviamente abona la oferta y esto eh, eh, compaginado con la oferta cultural y, y, y este que mencionaba eh, don Héctor, pues ya es poner los incentivos para que realmente esta derrama Derrama CD, eh, ya de ahí, pues es, una, es un tema más eh, de, de generar cuando, cuando las personas acceden o tienen el, el, el contacto con comunidades y demás, a lo mejor aprecian más y, y le dan más valor a pues realmente buscar una derrama real y no nada más la comodidad de lo que sería un, un viaje de turismo, ¿no? Entonces, un poquito también por ahí, estos elementos de la estrategia de, de, de la conectividad y la oferta cultural, pues son elementos claves también para cambiar un poco la dinámica de cómo se da. Ya hablando hacia la transición, hay que reconocer que pues el, el, gobierno, el gobierno actual entró pues, eh, bajo una nube de escepticismo por muchos lados, no y, era, era, y el presidente fue muy claro que en la primera mitad de su administración no iba a haber buen, nuevos impuestos. Esto, es, aparte de ser un, un, pues, un, muy inteligente, lo que, lo que la, el mensaje era yo voy a operar con el marco que ya está, ...y demostrar que realmente pues, estaban, no, se estaba, no se estaban aplicando la, la ley como se debía aplicar. El, el tú generar dos billones de, de pesos, casi este, un, 1% del, del PIB, eh, que equivale a una reforma fiscal, pues lo, lo que hice es eh, es el diagnóstico fue correcto. Había mucha tela de dónde cortar. Eh, no estaban las condiciones políticas, es una opinión personal, para hacer una reforma fiscal... Y en lo que resta la administración, pues ya vimos, hemos visto los resultados, eh, pues mucho, mucho más exitosos de lo, inclusive de lo que se esperaba, no hay una presión en los balances, entonces la realidad es que la preferencia por ahora es terminar lo que ya se tiene, consolidar el sistema tributario, y pues lo, lo que sí hay para quien llegue, y ojalá muchos de ustedes estén en la administración pública en, en, la, en el siguiente sexenio, pues sí hay un margen para, para replantear el sistema tributario, pero considerando y haciendo eco de, lo, de la pregunta de la serie anterior, pues ya considerando elementos que tengan que ver con la sostenibilidad, con la justicia social y demás, pero pues con todo lo que se hizo, eh, se veía complicado en esta, que si, si también se está, se está planteando es, pues de qué manera empezamos a, a, a poner una transición ordenada, el presidente es muy enfático que los proyectos se tienen que ejecutar en su mayoría en 2023, 2023 en el paquete económico que presentamos trae un déficit ligeramente mayor pero es justamente eso, es terminar todo lo que se debe terminar en 2023 para que 2024 sea un año de consolidación fiscal y bajar la presión también a una transición que sabemos tienden a ser este, tormentosas ¿no? entonces esa responsabilidad que, que, que, que se ha mostrado que es una responsabilidad que siempre ha estado ahí ¿no? y lo hemos visto en los gobiernos estatales que que, que la izquierda ha podido, ha podido manejar, eh, la verdad es que yo creo que sorprendió a propios extraños y esperamos que se mantengan, ¿no? Y la verdad es que las, están sentadas las bases para que así sea. Esta inversión eh, física que se hizo en este sexenio, pues lo que, lo que lo que deja es, cubre un rezago y permite a la siguiente administración pues, hacer inversiones más focalizadas. Eh, ¿Qué me gustaría también ver? Mencionaste el litio. El litio pues es, es posiblemente uno de los grandes elementos, mencionaba el subsecretario Llorio, que se, se, se presume que el valor del litio en el territorio nacional es casi el PIB. Sin embargo, y ese es un punto de vista también personal, pues tenemos que pasar de una mentalidad extractiva a una mentalidad productiva. ¿Cómo el litio enmarca en una narrativa de qué se busca? Y aquí claramente es la transición energética y el cambio, el cambio climático, ¿no? Eh, finalmente pues me gustaría y me encantaría ver esta, esta, esta, esta, la continuación de esta estrategia de desarrollo que es una estrategia de sí, detonar clústeres, detonar ciertas regiones pero en pos de una consolidación del mercado interno ¿no? eh, finalmente este, la flexibilidad, hay, hay muchos temas que ya cuando uno está en la administración pública identifica que la verdad es que las reglas fiscales y la ley federal de presupuestos y presupuestos de pues es es, un, es una camisa de fuerza compleja eh, me encantaría que, que, pues, que hubiera las condiciones y la apertura de, la, de todas las fuerzas políticas para realmente hacer un análisis profundo de si esas, que fueron medidas que en algún momento se hicieron para mantener cierto control y responsabilidad, si realmente ya todavía hacen sentido este, considerando pues todo lo que puede pasar y vivimos en, en tres años una pandemia y una, una guerra. ¿no? Entonces es un elemento que también me encantaría que, que, que, se, que se empezara la, la, la discusión de cómo modernizar la gestión financiera y presupuestal del gobierno. Y finalmente sí, ya un tema que va más, más macro es pues, la identificación de México eh, en, en el contexto regional y mundial como realmente un país que está muy bien posicionado desde la parte geográfica el bono demográfico que mencionaba Luis, y yo creo que están las condiciones para que México se vuelva un actor relevante en justamente pues, hacer el paso de, de lo que fue los gobiernos y, y, la, y el neoliberalismo sin control al a, a siguiente capítulo, que, pues, que tiene que ser realmente una economía más igualitaria, sostenible y, y, y pues, con todas las... Eh, atender estas fallas sociales y, y, y entender que, pues, que no estamos solos ¿no? en el contexto internacional. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, don Héctor Luis. Muchas gracias por las respuestas. Eh, pues vamos a pasar a las conclusiones de la sesión. Eh, para ello, eh, muchos y muchas de ustedes ya lo conocen. Eh, presento a Carlos Viteri. Él actualmente es el encargado de capacitaciones en la Escuela Nacional de Buen Gobierno. Él estuvo como titular del Instituto para el Eco Desarrollo Regional amazónico en el, en el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Eh, dato interesante también, pues Carlos eh, propuso el concepto de la traducción del concepto del suma causay o el buen, el buen vivir, vivir en abundancia, en sabiduría y con dignidad. Entonces, pues tenemos también aquí este un invitado de lujo con nosotros. Muchas gracias, José Manuel. Alichichi, Tucuiguna. Un saludo fraterno, compañeros y compañeras que están aquí presentes y a todos los compañeros y compañeras también que nos siguen a través del Zoom. Yo quiero eh, agradecer a Héctor, a Roberto y a Luis por estas exposiciones eh, muy, muy interesantes, llenas de información, de análisis y de visión política. Y quiero también felicitarles y decirles gracias por estar acá, por, por el tiempo de ustedes. Un, siendo actores de la implementación de políticas de un gobierno en un proceso tan importante, un proceso que no puede perder el tiempo, como es un proceso de la, de la 4T y entiendo las ocupaciones que ustedes tienen en el caso del Ecuador siempre se habló que el pueblo ecuatoriano perdió mucho tiempo y que el ritmo tenía que ser 24-7 por eso muchas gracias por la presencia de ustedes y por darnos esta panorámica tan amplia dimensionar de esa manera tan de primera fuente y genuina, no, de las implicancias, de la visión, de la perspectiva eh, y aquello que está en juego en lo económico, en lo social, en la forma de entender el desarrollo de un país, en la forma de entender el el rol de la economía para una sociedad. Muchas gracias por eso y Héctor nos mencionaba Hacía énfasis en las cuatro décadas en los que hubo, como bien tú mencionaste Roberto, ese abandono de, de las inversiones, ¿no? Eh, como mencionó también eh, Luis, aquello de que el, para el neoliberalismo el Estado no debía intervenir en la economía. Entonces eh, o sea, parece estar eh, viendo aquello que ocurre, que ocurre en muchos países de América Latina, sino en la mayoría, ¿no? Con este Antecedente neoliberal. Nosotros allá lo denominamos la triste y larga noche neoliberal, ¿no? Donde que no había inversión social y si había en una forma muy selectiva se denominó gasto social, no inversión social. Se imagina inclusive el, lo, los términos que se utilizaban, ¿no? La nomenclatura neoliberal es realmente curiosa y, y que expresa ese... Ese nefasto espíritu que ha hecho tanto daño a América Latina, ese espíritu del vasallo frente al, al, al amo, con el que se niegan a romper paradigmas, con el que nos negamos a reconocer nuestras propias capacidades y potencialidades de transformar las cosas, de crear las cosas, ¿no? Entonces, ese, esa mentalidad de vasallo hace que solamente Norteamérica, Estados Unidos, Europa, ya sea el conocimiento, solo ellos pueden hacer las transformaciones, solo ellos pueden crear, pueden inventar. No, señor. Eso, eso estamos viendo acá. Entonces, me parece muy importante esa época de, del neoliberalismo donde prevalece el, las políticas que tienen como privilegiados a las élites, la privatización, la desregulación, ¿no? Eh, cuando se decía que el Estado no tenía que meterse en, en, con, con el sector, se denominan productivos, ¿no? Con los, con el, con los sectores eh, empresariales, ¿no? Que el mercado se regula solo. Entonces, allí se daba el, el imperio del capital sobre el ser humano. Y una de las grandes rupturas de los procesos progresistas es invertir aquello, ¿no? Que el ser humano debe estar sobre el capital. En ese sentido, eh, me parece sumamente interesante aquello que, los desafíos que tiene acá, aquello que, aquel trayecto que están llevando adelante en el marco de este proyecto tan importante del corredor interoceánico, ¿no? donde que como punto de partida eh, tienen la creación o la construcción de las condiciones habilitantes, ¿no? El crear las condiciones habilitantes que implica toda esta infraestructura ferroviaria, carreteras, modernización, ¿no? eh, aeropuertos, pero al mismo tiempo que implica, implica eh, entender de que la, la inversión y el modelo que se va a impulsar, tiene que ser un modelo de la economía social solidaria, como mencionó bien, bien Héctor, aquello que tenía que eh, respetar, que tiene que respetar a las culturas originarias, que tiene que respetar el, el medio ambiente y tiene que respetar ese patrimonio tan vital de la naturaleza, del que depende este proceso económico y que depende también la vida de, de, de, de las futuras generaciones de México. En esas condiciones habili habilitantes, por ejemplo, estoy seguro que acá se toman constituciones que, que en Ecuador eh, nos topamos en los años de la revolución ciudadana. ¿no? Por ejemplo, en, allí se, se, se, nos planteamos la, la transformación de la matriz productiva, la transformación de la matriz energética, la construcción de la sociedad del conocimiento. O sea, son elementos tan presentes en esta nueva visión. De, de país y de sociedad que, que se tiene y de las transformaciones sobre todo, ¿no? Entonces, eso significaba, por ejemplo, en Ecuador habían en materia energética, llegábamos, cuando era el, el, el, la época de estiaje, llegábamos a nueve horas de apagones. A nueve horas de apagones. Es decir, la, la época donde no llovía, teníamos un, una sola central hidráulica. Entonces, habían ese, ese, ese tiempo de recortes. ¿Cuánto perdía el país? ¿No? La Revolución Ciudadana se planteó construir ocho centrales hidroeléctricas simultáneamente. Ahora, es el gobierno actual el que está beneficiándose de aquello que está exportando energía. Lo que antes, el neoliberalismo, eh, hacía que el país esté en tinieblas. ¿Pero por qué razón? Eh, preferían comprar de unas barcazas enormemente contaminantes de energía termo, termoeléctrica, ¿no? que eran propiedad de los, o sea, negocios de los amigos, ¿no? Preferían beneficiar a ellos a no afectar esos negocios a tener que construir y buscar soberanía energética, ¿no? Entonces, eh, y así se puede enumerar en muchas cosas, en muchos, en muchos ámbitos, y me parece sumamente importante aquello de la construcción de, de, la, de la soberanía energética, pero en todo este proceso ese nuevo marco de relaciones que tiene que darse con la sociedad, con las comunidades locales, ¿no? Eh, yo en algún momento acá tuvimos una plática sobre el, eh, la iniciativa Yasunita, que ustedes a lo mejor ya lo conocen, ¿no? Ese esa propuesta de dejar petróleo bajo tierra en una zona de altísima biodiversidad, con pueblos originarios, etcétera, etcétera, ¿no? Que fracasó justamente porque la contraparte de los países industrializados que tenían que dar un aporte por ese esfuerzo del país no lo hicieron sencillamente no lo hicieron el doble estándar de las grandes potencias más contaminadoras del país no de, del mundo entonces eh, eh, allí allí tuvimos elementos que por ejemplo yo veo en todo el debate del tren maya no por un lado ONGs algunos ambientalistas muy fundamentalistas dicho sea de paso no y por otro lado tienes a los pueblos originarios no con que con eh, con muchas razones, ya mejor me voy a dejar ahí sus puntos de vista. Entonces eh, todos los procesos de consulta que no hay recetas para hacer la mejor consulta, no son son procesos complejos y me parece eh, un abordaje desde el inicio los enfoques me parecen adecuados que lo estamos viendo acá y que buscan transformar una zona donde las condiciones de vida los estándares de vida están por debajo del promedio nacional como aquí bien lo hemos visto y evidentemente apuntar a construir un, un, un estado de bienestar para toda la gente, respetando la cultura, el medio ambiente, y que al mismo tiempo se convierta en un, como, como acá mencionó creo que Luis, ¿no? como un eje, un centro de articulación de México en la, a la economía global. Eso me parece sumamente interesante. Muy complejo, no imposible, pero creo que México está la cuarta transformación en México están diciendo al mundo de lo que es capaz, México, ¿no? Eh, en Ecuador, por ejemplo, se decía que, que no había que discrepar con el fondo monetario y que la deuda había que pagar religiosamente y que todas las recetas de ajuste que hemos vivido en la época neoliberal, esos eran, había que aplicarlos religiosamente. No, Correa no hizo nada de eso. Todo lo contrario, el Banco Mundial cerró sus oficinas en Quito. Entonces, supuestamente, desde la ortodoxia del neoliberalismo, Ecuador iba a quedarse, puchicas, chicas, relegado, eh, aislado. Nada de eso pasó. Ecuador eh, creció por 10 años, un promedio de alrededor de 4 puntos a nivel de la región. Solamente descendiendo a un punto cuando tuvimos un terremoto de más de 7.9 grados que destruyó dos, dos provincias, eh, el, el precio del petróleo cayó a 9 en el mercado internacional. Entonces, obviamente, con esas cosas, ¿qué, qué economía no, no, no se altera? ¿no? En fin, pero ahí hay un tema importantísimo, ¿no? Mucho de, lo, de, de aquello que aquí se está planteando, muchos de ellos son sueños, son, es el horizonte que tiene el país. Y la única forma de protegerlo es justamente uno conociendo y la sociedad apropiándose, ¿no? Pensemos, no quiero pensarlo porque a veces hasta por cábala uno no deja de decir ciertas cosas, ¿no? Lo que, lo que quiero decir es de que la continuidad, el cumplimiento de los objetivos de estas transformaciones profundas, de impacto no solamente eh, regional en el contexto del corredor multimodal, que ya es grande, no, estamos hablando de impacto nacional y de impacto global. La, el cumplimiento de las transformaciones de un proyecto de esta envergadura tiene que ver, obviamente, con que el proceso de la cuarta transformación tenga continuidad. Así es simple. Y eso pasa por nombrar al sucesor de Andrés Manuel por otro presidente que sea, que agarre la apuesta. Así es simple. Entonces, eh, he ahí la necesidad de conocer, apropiarnos, de ser, eh, de defender, de defender, ¿no? Que no sea AMLO únicamente que en las mañaneras esté, ¿no? Cada uno de nosotros y la gente allá en, en todo el, el, el área de influencia del corredor, defendiendo el proyecto como suyo, creo que es muy importante y yo les animo a ustedes, eh, Héctor y todos sus compañeros, es el, el diálogo que tiene que ver permanentemente, y lo digo con mi modesta experiencia que tengo, y como parte de un pueblo originario que sé cómo es estar eh, viviendo esa realidad. Entonces, ese diálogo permanente, esas evaluaciones de, de los resultados de lo que se está haciendo, que la gente se involucre, que la gente de los pueblos originarios puedan tener la oportunidad de realizar sus sueños, sus visiones, ¿no? sus modelos, su, fortalecer sus propios conocimientos, y a e innovar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que creo que este estas conferencias este este este este panel ha hecho honor al seminario post post de economía post neoliberal, puesto que aquí están los actores de la construcción de una economía post neoliberal, que no es poca cosa, es histórico. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por excelentes palabras, excelente conclusión. Eh, les va a presentar a Diana, también ya todos y todas la conocen, para los que no es Diana Paniagua, ella es secretaria técnica del INFP y es la encargada de la Escuela Nacional de Buen Gobierno, para que nos dé unas palabras para el cierre de esta, ses de esta quinta sesión del Seminario de Economía. Gracias, José Manuel. Gracias, Carlos, por tan espléndidas conclusiones. Pues, pues nada, nada más quisiera agradecerles a los panelistas. Gracias por su tiempo, por donar este tiempo. Es, eh, Héctor, Roberto, muchísimas gracias, sobre todo a ti, Luis, que nos has acompañado en este Seminario de Economía desde hace ya casi un año. ¿no? Entonces, eh, gracias por el acompañamiento. Gracias a todos ustedes, que este es nuestro primer evento presencial como Escuela Nacional. Entonces, gracias por estar aquí. Ahora sí. No, estamos muy muy contentas y contentos por esto y obviamente la, la, la comunidad de Buen Gobierno, que son nuestros diplomantes que están aquí ¿no? en las pantallas, estamos, ¿qué? ¿Cuántos estamos ya como 300, estábamos hace rato, y bueno, a nombre de, de, del presidente del Instituto Nacional de Formación Política, Rafael Barajas, el Fisgón, pues muchas gracias a todos y a todos, equipo de Buen Gobierno, pues aquí les damos la bienvenida y muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias, ahora sí ya llegaron los taquitos, entonces, a entrarle. Saludos a todos. Gracias a todos. a Monterrey el Mezcal. Gracias. No, saludos a San Pedro y Caclán.